Hey, ¿Qué onda amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla porque yo estoy emocionado de estar aquí de nuevo con ustedes, echándole ganas a la vida y así de aquí para allá, y de allá para acá. Pues. Pero bueno, hoy vengo con más ganas Vengo con más ansiasmo Vengo con muchísima energía Debido a que en el video anterior Yo les comenté que iba a estar haciendo Unboxing unboxing de Todos los productos que me llegaron Que tiene que ver con video, con fotografía Etcétera, bla, bla, bla Y pues bueno, en esta ocasión lo que tenemos Lo que tengo más bien para todos ustedes Es, si se dieron cuenta Tenía un segundo, tres productos En el video anterior, en esta ocasión Vamos por el segundo que va a ser Lo que viene enseguida, por cierto ya estamos usando el micrófono, ya lo estamos haciendo uso, la verdad se escucha mucho mejor. A mí me gustó. Y pues, la verdad, estoy contento con este micrófono de boya. Eh, voy a voy aquí, voy allá, voy a escuchar. Ya. ya me calmo, ya me calmo. Este segundo accesorio, pues ya lo, ya lo estarán viendo. Ya lo vi, ya lo presenté entre comillas en el video anterior. Que lo pueden ver acá arriba en la tarjetita. No sé de qué lado. Uf, Sale. Ay, Dios. No sé de qué lado salga, de acá o de acá. Pero bueno, este pequeño instrumento de aparato... Ay, me está bajando... A este pequeño aparato, pues ayuda muchísimo. Ya tengo ganas de usarlo, de estrenarlo, Chihuahua. Pues bueno, corre intro. <risa> La moda ahora es en al salado. Pues bueno, este es el pequeño aparatito Es una pequeña lámpara de 112 LED La verdad, estuve viendo buenas críticas de esta lamparita De este reflector, de esta lamparita con 112 LED y toda la onda Están usándose muchísimo lo que son las luces LED Porque son económicas, son muy luminosas y ahorran demasiada luz En dado caso que las pues es para tu casa, esta no la ha abierto así como está en el aparato, estoy muy muy contento, bien, ni siquiera ha sido abierta, no tenía ni siquiera hule cuando yo la traje, de. bueno cuando me la trajeron, lo único en lo que venía era en esta bolsita, se preguntan por qué sigo borrando la bolsa, no lo sé, pero de algo me va a servir en algún momento, igual es importante que ustedes guarden las cajas, de cada cosa que se compren es importante que las guarden, justamente para evitar cualquier cosa para evitar cualquier cosita vamos a la prueba de este aparato bueno pues aquí está la bolsita de boya esta es la bolsita que teníamos del micrófono que tenemos del micrófono y un cablecito que este no lo vamos a usar al menos no por ahora y acá tenemos la caja vamos a hacer video presentación primero y ya luego nos concentramos en lo demás Thank you. Pues bueno, ya aquí tenemos el aparatito, ya dimos una muestra de la caja. Ahora vamos a correr a abrirla. Bueno, no vamos a correr, pero sí la vamos a abrir. Como ven, es un empaque muy sencillo, no tiene muchas cosas. Así que digas, wow, esto me impresiona. Pero, pues tiene una bolsita. Acá abajo tiene uh, un manual de cómo se utiliza. Aquí está, manual, pues ahí está el manual la cajita, un protector, eso es muy importante que tengan sus propias bolsitas y aquí viene la caja, podemos ver que hay una blanca una tapita blanca y de este lado tenemos una tapita amarilla, estuve viendo que estas tapitas que ya vieron, tienen imancitos, tienen unos pequeños imanes ahí, en las dos partes, oh esto para su fácil cambio de lugar, por si queremos la luz que sea cálida o la luz que sea blanca, de este lado tenemos para las pilas son doble A Vamos a colocarle cuatro maravillosas pilas Lo siento tecladito pero esto es importante Así que vamos a quitarle las pilas A estas dos Dos, cuatro Vamos a proceder a ponerle las pilas Listo ¡Ay, cabrón! ¡Ay, Dios! Ya estaba asustando. Dije, ¿qué onda con esto? Como podemos ver, aquí tenemos ya la lámpara. Ya me está. ¡Ay, mis ojos! Aquí podemos ver que la lámpara sí ayuda. Sí alumbra mucho, por lo que estoy viendo. Y ahora, este, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacerle un unboxing rápido. Tenemos un poquito de luz de este lado y un poquito de este lado, pero vamos a hacer la prueba de qué tal se ve ya con la luz LED que tenemos ahorita, vamos a hacer la prueba de qué, qué tan funcional, ok? Vamos a parla primero, voy a tener que quitar el micrófono y posteriormente prueba, hacer la prueba de, de esta luz, va? Yo les voy a recomendar si sí es funcional, si no es funcional y todo eso Ahorita estamos con luz y vamos a utilizar la, la, la lámpara Voy a tener que quitar el micrófono, así que si escuchan un poquito la diferencia del audio discúlpenme, pero vamos a hacer el show Ok, como pueden ver yo siento que ya tenemos un poquito más de luz Ya tenemos un poquito más de iluminación de este lado Pues la idea es de que vayamos a probarlo Qué, tanta poder, qué tanto poder tiene esta lámpara. Tiene muchísimas funcionalidades esta lamparita. La podemos disminuir la luz. Vamos a ver qué tanto ilumina esta cosa. Va. Pues en este caso ya cerré las cortinas. Ya no tengo más entrada de luz. Y esta es la luz que tenemos. Gracias a la lámpara. Yo la verdad estoy bien. Yo la verdad estoy bien. Estoy contento con esto. Porque si pueden ver, así tenemos. Solo con estas luces. Estamos iluminando todo este espacio Ahí tenemos poquita luz Y ahí estamos aumentándole más Así Encendido Y eso que estamos en bajito Ahora si le ponemos más Ya vieron Ilumina demasiado Tiene muy buena iluminación Estamos con la luz blanca Con el filtro blanco Lo ven, La ventaja de esto Es de que estas cositas Estas lamparitas Tiene el filtro montable y desmontable De manera fácil Así que lo vamos a hacer, vamos a desmontarla y vamos a cambiar a la siguiente luz. Pues aquí tenemos la luz cálida, como pueden ver si sí se ve ya más amarillo, ya más, sí más cálido, más amarillo. Vean la, pues así es como se ve la luz cálida. No me desagrada, me gusta cómo se ve, cómo se logra el efecto de amarillo, pero la desventaja es que ilumina un poquito menos. Esta supongo que la podemos usar para ciertas fotografías, cierta iluminación, pero de entrada me gusta, si sí logra un efecto de calidez. Lo podemos disminuir. Estamos en mi baño. Aquí sí de plano no tenemos tanta, tanta luz. Aquí sí estamos muy un poquito más oscuros. La luz que se está logrando es gracias a la lámpara, que se está este, en automático para la foto. Pero. Aquí ya estamos iluminando. Y vean, o sea, si sí se logra mucha luz. Hay que bajarle tantito. Esto realmente está muy bien Me gusta Porque sí, sí ayuda mucho Para los lugares oscuros Para los lugares con poca luz Esta lamparita Le doy muy buena funcionalidad Lamparita LED para videos Para videocámara Muy bueno a mí la verdad me gustó muchísimo esta Lamparita, esta lámpara LED, la pueden Encontrar en Mercado Libre como ya vieron Los empaques en el video pasado Este está muy chido Para el precio que tiene pues La verdad es que, es que ofrece demasiado Lo están viendo ahorita, no tengo alguna Otra luz activada, prendida Es la única que tengo y pues vean Está iluminando mucho, les recomiendo Mucho esta lámpara, está muy Barata, la verdad no me acuerdo cuánto me costó pero Está muy bien, lo chido es de que viene con Su bol propia bolsita para cuando quieran guardar, aquí viene su bolsita y ahí la guardan y ya se la pueden llevar a donde quieran, yo ya la voy a empezar a cargar porque es funcional, es práctica y la verdad, sale, yo me despido de aquí, yo les agradezco si quieren ver más vídeos sobre como este ya saben, dejen man su manita aquí abajo, Suscríbanse si es que les gusta mi contenido y si quieren ver más contenidos, pues denle en la campanita, ya saben estoy contento, muchísimas gracias por estar con esta familia desde sus inicios, desde que empecé con cero suscriptores, la verdad todos los suscriptores que tengo aquí pues son bienvenidos son bien agradecidos aquí la verdad porque seamos poquitos, seamos muchos, yo siempre seguiré aquí con ustedes ofreciéndoles poco contenido pero al menos de calidad, intentaré darles lo que quieren ustedes ver Dentro de este video, pero bueno, ya De cada video más bien, pero va Ya no me voy a alargar tanto, ya Dije lo que tenía que decir, a este producto Le doy 10 de 10 y pues Gracias por estar en el buque de Alex Y vamos por más Bueno ya, Suscríbanse, den la manita arriba. Si quieren comentar alguna cosa, si quieren sugerir algo, acá abajito en los comentarios. Todas las sugerencias, todos los comentarios son bienvenidos. Incluso hasta ayudan demasiado. Ya no me largo más. Que Dios los bendiga y cuídense mucho. Y ahí nos vemos.